Bueno, amiga, hoy vamos a realizar el asa de este bolso. Ya lo tenía hecho, <ríe> había hecho el tutorial, pero lo mismo que borré la cara, borré la asa entera. Así como me han pedido que le haga otro, un encargo, que haga otro, pero esta vez lo voy a hacer morado. Entonces voy a utilizar cola de ratón morada y rosa, fusia. Necesitáis bolas de estas que tengan en cuenta... Ancha, una cinta métrica para medir, pegamento fuerte, celo o fiso, y estos es alambres que es dos, tipo terciopelo, es alambre. Es para esconder la imperfección del nudo. Y dos argollas de llavero, tijera, y la medida de esta vez de la niña, la otra necesité dos metros y medio, porque era una niña de 11 años, y esta es de 9 años. Necesito dos metros y voy a cortar nueve cabos, nueve, nueve hebras de estas, nueve. Voy a co cortar seis moradas y la restante, las otras tres, las compre, la cortaré en fusia. Y, y tiene que medir, una vez que le haga la trenza y todo, 1.25, porque es la medida de una niña de nueve años. El bolso que voy a hacer es cruzado para las crías, para las niñas creo que lo mejor es que sea cruzado, más que por debajo del hombro. Es más cómodo para una niña que sea aquí. Entonces para que sea así, que caiga la cadera, tiene que, que tenéis que cortar dos metros. Si es de 11 años, cortáis dos metros y medio. Si es menos, lo, lo que tenéis que hacer es medir a la niña de aquí a aquí y meterle un metro más. Y, y así no os falta. Venga, vamos a y a ver si os gusta. Una vez que cortéis un cabo, pues ya ponéis el otro cabo junto y así ya todos salen iguales, ¿vale? Yo le he puesto un poco menos de dos metros porque era una niña de nueve años no hace falta. Ponéis así ya va saliendo. Tres de fusia voy a cortar y seis morados. En total nueve. Necesitáis dos argollas de llavero que no lo he dicho antes, ¿vale? Pues vamos a hacer ya las tres bueno pues vamos a hacer tres cabos así yo voy a poner tres dos morados y un fucia dos morados y un fucia dos morados y un fucia y ahora para que se nos sea más fácil hacer la trenza vamos a hacerle nudos a la argolla y esa argo, argolla o le ponéis celo o yo lo hago en una puerta de una un pomo de una puerta tenéis que dejar como 15 centímetros Hacéis un nudo y deja 15 centímetros, ya sabréis por qué. Y hacéis un nudo. Esto luego lo vamos a quitar. Esto es solamente para hacer la trenza, ¿vale? Y para que os sea fácil, ponéis celo que lo veo, el fiso se mueve y el, este son muy largos. Lo suyo es que lo estiréis muy bien los cabos y lo pongáis en un sitio o que os ayude a alguien o lo ponéis en un pomo de puerta ¿vale? voy a atarlo y voy a hacer la trenza bueno pues lo ponéis así o en una un pomo de puerta y ya a realizar la trenza entera pero acordaros de dejar esto ¿eh? tenéis que dejar este largo porque lo necesitamos en este extremo y en el siguiente también no hace falta que hagáis hasta el final la trenza y ya realizar una trenza, no me corriente vale, ahora nos vemos cuando ya esté hecha la trenza es un así, un cabo aquí otro para acá si aquí tampoco es vale una trenza bueno, pues ya ponéis los cabos estos para atrás esto, acordaros que hay que dejar este trozo, ¿eh? que lo necesitamos. Y en el siguiente extremo, igual, no hace falta que llegue hasta el final. Y ya realizar la, la trenza. Que hoy es más fácil, yo he puesto aquí la argolla pillado con un fiso. Que no, pues lo ponéis en un pomo de puerta o que alguien os ayude para hacer la trenza. ¿Vale? Y una trenza supongo que todo el mundo sabe hacerla. aquí otro por aquí sí y ya nos vemos cuando hagamos la trenza bueno, ya le he hecho la trenza y en el final como he dicho tampoco ha llegado hasta el final le ponemos fiso para que no se deshaga la trenza mientras estamos haciendo el otro extremo como haga un extremo el otro como lo tenéis que hacer yo no voy a hacer los dos vale y para que veáis que he dicho, la medida. No hay que se hace la trenza, pues coge mucho. Para una niña con la argolla, para la otra argolla, 96. Vean, más no necesita para una niña de 9 años. Para una niña de 11 años, sí, uno 40, uno 30. Tiene que medir una vez que tenga la trenza hecha. Venga, pues voy a ahora desatar esto. Ahora vamos a desatar esto, ¿vale? Y nos vemos. Ahora corto aquí el exceso. Y ahora metemos las cuentas. Solo introducirlas. Si queréis, ponéis fiso y os será más fácil. Yo metí cuatro. Entonces, espera, no. Es que quiero dejar la fusia, la última. Porque la fusia tiene esto más grueso. Y para el nudo que vamos a hacer me viene muy bien. Y introducimos. Yo puse... Voy a poner una fusia, una rosa, una fusia y una rosa. ¿Vale? Bueno, ya he metido la cuenta y ahora vamos a hacer un nudo dividimos la mitad, bueno, a mitad no, 5 por un lado y 4 por otro. Y hacemos un nudo muy fuerte dentro de la argolla y luego fuera de la argolla. Aquí dentro de la argolla, la argolla de llavero, tiramos bien de todos los hilos para que se quede lo más pequeño posible el nudo. Y ahora, ya he tirado todo, sí. Y ahora por fuera. Hacemos un nudo por fuera, encima del otro nudo. Y hacemos la misma operación. Tiramos mucho de él. Y ahora en este extremo, vamos a emparejarlo bien no tenía que haberlo cortado antes pero bueno vamos a emparejarlo de todas formas esto es simplemente para dejar menos cantidad no hace falta tanta para que nos cueste el menos trabajo hacer lo que vamos a hacer ahora y ahora hay que ponerle fiso a los extremos y ponemos el al extremo y ahora vamos a introducir uno por uno por aquí y tiramos de la trenza y tiramos de los cabos para encajarlo bien y ahora de la trenza que suba lo máximo posible al final la primera cuenta intenta que suba lo máximo posible y ahora el siguiente hacemos la misma operación vamos tirando hasta ajustarlo aquí cuesta más trabajo porque este agujero es más pequeño pero entra Bueno, voy a tirar de. Me ayuda un poco con las tenazas. Es que esta cola, el otro que hice, la cola de ratón era una rosa clara y fucia. Y la rosa clara era la cola de ratón más fina. Y claro, yo decía, ¿por qué no entra? Y es por eso. Porque la otra cola de ratón era más fina. Pero cuanto más gruesa mejor, porque se va a quedar más fijo. Las cuentas seguimos introduciendo y ya cortáis el exceso. Una vez que lo introduzcáis todo, ahora intentad meter todo lo que podáis de lo que habéis cortado dentro de la cuenta. Aunque no tiene mayor importancia porque ahora vamos a poner el alambre. Este alambre que os he dicho. Pues la forma de ponerlo es para que no se vea este nudo, pero que tampoco resulta feo. Hago así, cruzo. Y lo meto por aquí también. Entonces enrollo primero un cabo así. Vale, cruzado. Primero voy a enrollar uno Y lo que hay que intentar es meter esto Aquí en el final Tanto un lado como otro Entonces enrollar Para que desaparezca el nudo Y el pegamento En esta ocasión voy a echarle Porque queda muy firme Pero me he dado cuenta que con esta cola Y en el final, veis, aquí Este final Ahora lo introduzco ahí. Lo meto dentro de la cuenta. Y ahora hago lo mismo, la misma operación con el otro. Voy a, a tirar un poco más porque no me gusta cómo ha quedado. Y este, antes de nada porque el terciopelo le puede hacer daño el pegamento terciopelo del alambre para que quede más firme asegurarte de que va a quedar muy firme le vamos a echar un poquitín de cola de pegamento fuerte entre la cola de de ratón y el pegamento Va a quedar muy firme, lo aseguro, porque la otra quise ponerle las cuentas, esta fusia, abajo y no pude ya deshacerlo. Queda muy firme, lo aseguro. Pegamento fuerte. Voy a esperar a que se seque y ahora sigo. Se ha secado. Y ahora en este hago lo mismo, enrollo. Que quede estéticamente bien. y introduzco la fina aquí y ahora en el otro la fina también le hago lo mismo empiezo por aquí meto aquí el, el, el cabo ahí y ahora meteré el otro extremo ahí también empiezo a arrollar, esto es decoración este lado es más bien decoración pero que resulta bonito queda gracioso con este terciopelo y, eh, o sea alambre terciopelo si me explico viene una bolsa grandísima por 60 céntimos Nos llevamos por aquí y lo mismo que hemos hecho, ya hemos hecho la asa. Lo mismo que hemos hecho este extremo, hacemos el otro. y yes. bueno, Aquí está el resultado, en morado y en rosa. Así que podéis hacer una idea de cómo puede salir un bolso de, dos colo de varios colores diferentes. Podéis hacerlo en rojo, en naranja, en amarillo. Queréis revisar esta bolsa, nada más que cuando salga una y aquí, pincháis y os sale el tutorial de este bolso. Venga, hasta la próxima y muchas gracias por verme. Chao.